y bueno que aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo estamos aquí en Among Us de nuevo en el canal y pues en este vídeo vamos a tratar de ganar varias partidas como impostor realmente y como tripulante a ver si en este vídeo tenemos mucha más suerte para que nos toque ser, ser impostor dos veces porque en el anterior vídeo fuimos tripulantes dos veces y ganamos las tres partidas bueno sin votar la cuarta, porque la primera, porque la primera la ganaron unos hackers, si no, si no lo recuerdan. Pero bueno, sin nada más que decir, espero que ganamos todas las partidas, que nos tengo que mucho sin impostor. Y pues bueno, sin nada más que decir gente, vamos con el video. ¡Vamos! Ok gente, somos, esta es la primera partida y pues somos impostores. Uy. Uy, uy, uy. Bueno, gente, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, simular, hacer tareas. Así vamos del machín. Simulamos las tareas. Ok, nos matamos a este, vamos por acá. Vamos a arreglar la luz. Hacemos como que nada haya pasado. Y vale. Ok, um, Vamos a ir a Odos para simular hacer una tarea. Uy, acá está mi amigo, mejor, no, mejor no. Se salió. Uf. Uf. Doble kill. <risa> ¡No, amigo! ¡Estamos matándonos a todos! ¿Qué pasó aquí, boludo? ¡Tenieron! vieron! ¿Por qué? ¡Los matamos a muchos! Man, creo que lo maté, por eso no habla. Man, es que mira... alcance a matarlo alcancé a matarlo lo no, es que nos salvamos lo maté lo maté y ahora no está a, pon, a poner el botón y lo maté justo en el momento nah, boludo. pero ¿qué es esto pero qué es esto anime explíqueme que es este bug no mames Man? <risa> las man, la <vueltas> que tenemos. <risa> ok, nos matamos una más y ganamos ya. Dice un alemán, matamos a uno, ganamos. Y amigo, esta partida fue re fácil. y además el bug ese, nos salvó la partida, amigo. Es que bueno es ese bug. Ok gente, eh, tengo que decirles que este video, va, va a ser esta partida nomás y vamos a terminar el video, porque no tengo mucho tiempo más para grabar, pero bueno, o sea, con esa, con esa partidaza del impostor... Uy, amigos, se mataron a alguien. Voy a ver quién fue. A ver, que si alguien salió por acá... No, nadie salió por acá. Eh no, mi, mi mente vio mal, no? Uy, no mames, amigo, no mames ¡Corre! Bueno, gente, eh, perdón si no comento a veces Pero que hay veces que me quedo en blanco, el no sé por qué Pero bueno Uy, se mataron a uno Yo no alcanzé a ni hacer ninguna puta tarea, ¿o ¿Dónde? Yo no alcanzé a hacer ninguna tarea, ¿qué onda, o no? Eh, es el blanco blanco? Encuentramos a blanco Ok A ver No tengo claro nada ¿Por qué? Porque el tipo... Primera, primero, el tipo acusa blanco y no tiene pruebas. pone una prueba que yo creo que se inventó. Hmm. No lo he visto en ninguna parte de la partida y lo único que suele hacer... Es que se ve muy sospechoso, amigo, no sé por qué, pero siento que mucho, siento que me van a matar en cualquier momento, amigo. No, amigo, está car está car uh -huh. que las carnes que se veía mucho pechoso boludo te lo juro tomala ¡Tú tomala ¡Tú tomala ¡Tú boludo eso te pasa por el hijo de puta ¿Qué? y pues bueno gente espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse y darle like comentar si quieren mucho más vídeos de Among Us y pues <ríe> sin nada más que decir yo me no voy gente también de que antes de irme que también quiero recordarles que pueden seguirme en mi Twitter y en mi Twitch, que también estoy haciendo directo de vez en cuando. Tampoco es muy seguido, pero bueno, estoy haciendo directo, al menos es lo que cuenta. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos, gente. Adiós.